Bueno, pues, eh, bienvenidos a todos y a todos. Eh, de nuevo, este es el segundo bloque de esta primera capacitación del, del diplomado a la inducción del buen gobierno. Eh, mi nombre es Enrique Telles y vamos a continuar entonces con nuestro siguiente ponente. Antes de eso, le doy la bienvenida también a las redes del Instituto Nacional de Formación Política, a las redes del de, de la mismo, mismo diplomado de buen gobierno y a la 4 TV. Muchas gracias por su presencia y les quisiera presentar antes que nada a nuestro ponente. Es licenciado en pedagogía por la Universidad Veracruzana, máster en teoría y cursado en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Su experiencia en el sector público se da a partir de haber ocupado coordinaciones y diversas jefaturas de departamento en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Veracruzana, Comisión Estatal Electoral de Veracruz, Procuraduría Agraria, Centro de Entrenamiento de TV Educativa de la Secretaría de Educación Pública, como Subdirector de Participación Ciudadana en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y como Responsable del Área de Producción Audiovisual en la Gerencia de Capacitación y Desarrollo de Pemex. Mi, eh, su actividad en el ámbito social se ha dado a través de la participación en el año de 1977 en el proceso de democratización del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en donde fue parte activa de un Frente Amplio Democrático y posteriormente miembro del Comité Ejecutivo General hasta el año de 1983. En el área rural como promotor campesino del programa gubernamental de Conazupo Coplamar en su origen y posteriormente como visitador agrario de la Procuraduría Agraria. En lo que respecta al tema electoral, participa como consejero electoral propietario para los procesos electorales 2017-2018, 2020-2021 y la revocación del mandato 2022 ante el Consejo Distrital Octavo en Jalapa, Veracruz. Su desarrollo profesional en el área pedagógica ha estado diri eh, dirigido a la docencia, coordinación académica, realización y divulgación de la producción audiovisual y del uso de las tecnologías de la información y comunicación en las áreas educativa, cultural y social. Ni más ni menos, ¿no? Eh, pues le damos la bienvenida aquí a, a nuestro compañero Jorge. ¿Tienes el micrófono? Muchísimas gracias. Es un honor, de verdad, un verdadero honor poder compartir y hacer este trabajo de aprendizaje, de aprendizaje juntos. Es, este, es bien interesante escuchar todo lo que están diciendo. Creo que todos tenemos desde nuestra experiencia muchas cosas que aportar y decir. Los procesos educativos... Normalmente siempre, eh, y ese es un concepto neoliberal, es que pensamos que va a haber un iluminado que va a estar al frente de nosotros y nos va a hacer comprender cosas que no comprendimos. Y no es cierto. O sea, dentro del concepto de educación popular es saber recoger, saber aportar todos a partir de nuestras experiencias este, colectivas e individuales y poder ser un aprendizaje este, colectivo. Este, algo bien, bien importante que empecé eh, a detectar con, con ustedes es este, eh, todas las inquietudes, ¿no? Y, y optimismos y pesimismos que existen en, en, en, en su práctica cotidiana. Eh, algo que deben de entender muy claro que las transformaciones no se hacen de la noche a la, a, a la mañana. Las transformaciones son un proceso complejo y de largo plazo. Quien quiera eh, creer que porque ya se ganó la presidencia de la República, que ya se ganó una gubernatura o un municipio, ya con eso logramos este, el cambio verdadero. Es, eh, creo que tenemos este, una visión un poco romántica de la política. ¿no? Ganar es... es eh, es muy parecido a las películas tradicionales románticas, ¿no? Cuando terminan en que se casaron, como si eso fuera el final, y cuando verdaderamente, cuando uno se casa, es el principio. Y empieza lo complejo, y empieza cosas muy complicadas. Entonces, este, eh, eh, es el, mi intervención tiene que ver, vamos a tratar de hacer un resumen de lo que, todo lo que se dijo aquí. Este, porque es importantísimo tener una transformación, no tan solo social, sino también individual. Algo que tienen que tener muy claro, muchos compañeros, es que la honestidad no se aprende. La actitud honesta, comprometida de lucha, es algo que se trae. Ningún curso va a cambiar a algún deshonesto. Si, si ustedes conocen a alguien corrupto y se vete a un curso del, del, del instituto para que cambies, esos no van a cambiar. Es un problema que se trae desde adentro y que el, el, el, la gente que estamos comprometidas con los cambios necesitamos estar fortaleciéndonos en otros el, eh, elementos, pero la honestidad, los valores es algo que se traen y que se deben de, de, de ir profundizando. Bueno, les voy a compartir una presentación. Aquí vamos a, a cambiar un poquito la dinámica. Aquí van a participar, participar un poquito más ustedes. Somos demasiados, va a ser un poquito... Este, eh, desde arriba, decidir quién va a parte, participar. Porque somos demasiados, pero vamos a tratar de utilizar esta tecnología para poder este, hacer un poquito más... Este, agradable la, la participación. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo que ok. Bueno, creo que ya, está, ya, estoy, ya estoy compartiendo, ¿Ah? Sí, se ve bien. ¿Sí? Bueno. Sí. Pues ahorita que estaban hablando, <ríe> este, muy entusiasmados y en el chat, este, compartiendo todas nuestras quejas, como habrán visto, he tenido la oportunidad, la fortuna de estar en diferentes áreas del, del, de, tanto del campo político, social, como de la administración pública, y comparto todas y cada una de sus opiniones, ¿No? El problema es que tenemos que pasar de la lamentación a la acción, eh, a proponer cosas, porque eh, eh, les voy a poner una, este, una lámina que, eh, las palabras que utilizaba Villa para motivar a, a sus eh, combatientes en los momentos más difíciles. O sea, si piensan que después de tomar un curso todo se va a suavizar, no va a ser así. O sea, todavía estamos en un proceso de transformación donde la reacción, los oportunistas, la gente no convencida, va a dar una lucha contra la transformación verdadera. ¿Sí? Entonces, si creen que que esto se va a poner más fácil poco a poquito no, va a estar muy difícil. ¿Qué pasa? Eh, nuestro compañero el fisgón ante todas las este, observaciones y comentarios de los compañeros dijo, tienen razón, que es... <coughs> perdón, acuérdense que no estamos en un área de partido, estamos en un área de formación política. Entonces el fisgón dijo, ¿qué vamos a hacer? Pues formémonos, igualemos este conocimientos, están este, este eh, compartamos una misma manera de pensar, de tal manera que todo eso que vemos que está mal, los compañeros de manera colectiva estemos difundiendo en todo el país una diferente manera de ver las cosas. Entonces, ánimo, las cosas se van a poner más feas, tanto en el ámbito interno del partido, como en el ámbito de la República Mexicana, la reacción va a dar una batalla más fuerte y más frontal en contra de la cuarta transformación y de cualquier transformación donde el pueblo se vea beneficiado de manera más directa que la, que la oligarquía. Entonces, ánimo, por eso estamos aquí, por eso estamos, estamos los que, los que eh, somos convencidos de la transformación, ¿no? Y de ahí vamos a pasar al siguiente tema. A ver, un compañero de Oaxaca que me haga favor de leer esta, esta frase, por favor. Cualquiera. Que como la buena ley es super, perdón, ¿eh? sí, Como no. la buena ley es superior a todo hombre, las dicte nuestro Congreso deben ser tales que obligue constancia y patriotismo. Moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre. Mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña, el hurto. Muy bien. Muchas gracias, compañero. Gracias. ¿Quién, ¿quién creen que dijo esta frase? No pueden ser a través del Chado. A través del... Morelos. Morelos. Morelos. Morelos. Morelos. Morelos. Exactamente. Muy bien. Eh, miren qué, qué bien formados están. Y, y este aspecto y esta. Esta demanda social para mejorar las condiciones del pueblo viene en 1811, en la primera transformación, ¿no? En la primera transformación de la cual estamos, este, eh, somos herederos. El, un compañero del Centro Verde Puebla, compañera, una compañera de Puebla, por favor nos lee la siguiente frase. No hay compañeras de Puebla, Tómela, así, por asalto, tome la palabra. Abran su micrófono, por favor, ¿alguien? Yo sí, de, soy de Moreno. Sí, yo, yo de Puebla. Bajo el, Bajo, el sistema el de Puebla. Hablano, Negativo, una los mujer. funcionarios una públicos una sí. no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la, horranda, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala. Mariel Montero. Nuevamente la pregunta, ¿quién es? Juárez? Juárez. Benito Juárez. ¿Juárez? Juárez. Benito Juárez. Juárez. Juárez. Así es. Exacto. Juárez. Y es nuestra segunda transformación. Nuestra segunda transformación. <coughs> y si se dan cuenta, siguen las mismas demandas no resueltas. <coughs> Vamos a ver. Ahora sí una compañera, por favor, los hombres nos detenemos. Una compañera. Yo estoy, a ver, yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todo, sin más valorarte que la confianza y el apoyo de nuestro pueblo, de mi pueblo, en Miliano, de Zapata. mi pueblo. ¿Quién dijo? Zapata. Zapata. Zapata y es nuestra tercera transformación. Vamos a hacer otra frase. Este, otra compañera, porque ya fueron dos compañeros Otra compañera del norte, a ver De Zacatecas, creo que vi por ahí, compañeras Día, Compañeros, soy de Zacatecas en México, bien, por favor. en México no debiera haber magnates ni mendigos Una justa distribución de la riqueza pública Daría bienestar a todos los hogares Y traería la paz al espíritu del pueblo mexicano Cuyo temperamento no es para ver pacientemente su miseria Frente a la opulencia. Dígame quién fue el que dijo estas palabras. Lázaro Cárdenas. No. Nuestro compañero ¿Sí? presidente Lázaro Cárdenas. Cárdenas del Río. Seguimos, seguimos con las mismas demandas desde 1811 hasta 1940 todavía. No. Mm -hmm. Ahora, vamos a dejar a los personajes. Díganme de, de qué país es este artículo tercero referente a la educación. ¿De qué país se imaginan que es este artículo? A ver, primero, otra compañera que nos lea el, el artículo tercero. Hora del centro. A ver, de Morelos. De Morelos. Muy artículo bien. tercero. La educación será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatir el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional ¿no? exacto del universo de, y de la vida social. Muy bien. Cuba. Dicen Cuba unos. A ver, ¿qué, qué otro? Cuba. ¿Alguna otra opinión? Cuba. Sí, es Cuba. Cuba. La de México. La de Yucatán. La de Yucatán. Este, no. La educación social Cárdenas. De Cárdenas. Sí, es de Cárdenas, Cárdenas, Cárdenas. en, en Cárdenas. México. ¿Sí? justamente. Todos nos quedamos con los ojos abiertos, ¿verdad? O sea, jamás nos habíamos imaginado que en la República Mexicana la Constitución de la República Mexicana hablaría de una educación claramente socialista. ¿Saben cuánto duró esto? Meses, periodo de no su sexenio, se opusieron los panistas, que todavía no se formaban, ahí se formaron. Era sexenio, era cuatrienio lo que duró los cuatro años. Cuatro años, efectivamente, hasta 1938. A ver, si ¿sí, sí me siguen, ¿qué creen que estoy tratando de decirles con esto que estamos leyendo? ¿Ustedes creen que nada más estamos aquí perdiendo el tiempo haciendo un ejercicio de lectura? Okay. ¿O qué sí, conclusiones? Sí. Sí. <risa> Seguimos a los 111 hasta la fecha. Bueno, hasta 1938 ahorita. Perdón. son las transformaciones del país, ¿no? La, la de la primera a la tercera transformación. A la tercera transformación. Pero qué, qué destreza en de cada, de cada frase en el contexto. No se han resuelto los problemas aún. Oh. Que continuamos. ¿Qué? O sea, después, por eso decía, creen que ¿creen que las cosas se van a poner fáciles, se van a poner ¿Sí? aún más difíciles. Tenemos más de un siglo luchando por causas que las cosas que las no han cosas cambiado no han cambiado por lo tanto hay que comprender que somos los herederos de grandes luchas en contra de la injusticia social es algo aunque lo crean este, poco importante es directamente este trascendente porque si creemos que ahorita estamos haciendo el cambio nosotros esto este proceso esta lucha ha sido dirigida desde hace muchos años para avanzar una, un mejor estado social. ¿no? Y entonces, eh, de lo más reciente, por ya de Lázaro Cárdenas para acá, el, somos herederos del movimiento, de, de muchas luchas, obviamente vamos a mencionar las más importantes. El pueblo mexicano es un pueblo luchador. Entonces somos del, eh, herederos del movimiento magisterial del 58, del movimiento ferrocarrilero, un movimiento trascendente, este combativo, y obviamente todos estos tienen una gran característica que se han sido reprimidos por el Estado. El movimiento médico, sí, el movimiento estudiantil 68 Todos estos movimientos han venido marcándonos y nos llevó a una cuestión que es eje y fundamental que se ha venido olvidando. Antes de que hubiera Partidos legales de izquierda, antes de que hubiera presupuesto, antes de que hubiera dinero y puestos este gubernamentales, existía el movimiento territorial, el movimiento de piso, el movimiento de los volantes, el movimiento donde a partir del 68 dijeron los estudiantes no hacen el cambio, lo hacen los obreros, los campesinos, los colonos, ¿no? Y se fueron de ahí a luchar por levantar esto y se fueron a meterse o nos fuimos a meternos como obreros, como campesinos, como colonos, para crear que lo más básico no es esperar un redentor, sino garantizar la organización del de pueblo. En la medida que se organiza el pueblo somos capaces de sostener los embates de la derecha. Eh, las, los embates del, de la oligarquía o de la derecha no se, no se combaten con héroes, no se combaten con dirigentes únicos, se combaten con la organización popular. Es bien importante esto porque al, en el momento que creemos un cambio, muchas veces pensamos que desde arriba se van a hacer los cambios. Pero sin la participación, participación consciente y directa de, de la, del pueblo, de, la, de las comunidades, los cambios o no se sostienen o no se dan en profundidad eso es una lógica bueno este, hasta ahí el tema qué es lo más importante de entender aquí este todos tendrán este, eh, espero que todos tengan claro lo que son las car carreras de relevo entonces en estas luchas en estas luchas murieron miles de compañeros miles ¿Sí? Que lucharon pensando que su vida valía la pena entregarla, siempre y cuando los demás continuaran con lo que estaban haciendo. No podemos deshonrar esa tarea que tenemos. No podemos dejarla así como que somos los iniciadores de una lucha nueva. Estamos recogiendo la estafeta de otros compañeros que nos han dejado esa responsabilidad y por lo tal que ofrendaron su vida o su estatus est económicos, o, o miles de problemas que tuvieron, y que tenemos que garantizar que no vamos a dejar desprotegido, eh, o eh, que su vida no haya tenido sentido en, en la lucha por una mejor sociedad, por un mejor país. ¿De acuerdo? Bueno, espero que eso haya quedado claro en esta primera etapa, porque... Esto es lo que nos va a dar sentido y tener una actitud hacia un compromiso real, no nomás formal, para estar este, eh, eh, participando en esta cuarta transformación. Antes de continuar, eh, quiero precisar varios conceptos porque se utilizan mucho, pero es parte de esta formación entender un mismo concepto de lo que está diciendo, sino los las palabras quedan vacías. Uno que se utiliza mucho, incluso aquí lo hemos estado utilizando, el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Tenemos que ponernos de acuerdo. De repente parece que nada más que estamos hablando de los malos neoliberales. ¿Pero qué es el neoliberalismo? Otro concepto famosísimo es la izquierda. En mi, en mi época la izquierda era la izquierda socialista. hoy La izquierda se llama a cualquier persona que esté en la oposición, y es de izquierda. ¿no? Mancera dice que es de izquierda, porque se subía al metro. ¿no? Entonces está muy desdibujado el concepto y habría que un poquito que precisar. Lo otro, la democracia. La democracia también la estamos entendiendo, nada más en, en el proceso electoral. Y la democracia es un concepto mucho más amplio y diferente. Y lo otro, la congruencia, que es parte de toda la, los comentarios que hacían los compañeros en el sentido de que bueno somos un movimiento de izquierda liberador, transformador y de repente son los mismos los anteriores, los que están dirigiendo cuando ya ganamos para la lucha y para el volanteo y para ir eh, el, eh, en trabajo de piso somos los, los los militantes más comprometidos y a la hora de los puestos este, son los los antiguos los que siguen gobernando. Bueno, entonces pasemos y también para despertar un poquito y no cansarnos. A ver, eh, por dedazo, un compañero de Yucatán. ¿Qué tiene por neoliberalismo, compañero? ¿Tenemos algún compañero de Yucatán? Bueno, compañera de Yucatán. Está Ada. Ada es de Yucatán. Qué chismoso. Acá estoy, acá estoy, Yucatán. A ver, a ver. No se me vayan, no se me vayan, ¿eh? A ver. No, no me pongo. ¿Qué entiende con el neoliberalismo, compañera? <risa> Está en una sola con mucho ruido. Permítanme de ruido. Por eso tenía apagado el micrófono. Bueno. ahora sí estoy todo tiene, oído ¿qué es neoliberalismo para usted? ¿cómo lo entiende cuando el presidente lo dice? cuando los compañeros lo decimos en todas las reuniones el neoliberalismo pues para mí son toda la oligarquía en función y en poder o sea un grupo reducido de gente que no es el pueblo, que gente que es de la clase privilegiada ya sea porque se encuentra en estatus, entonces están en el poder. es la Los liberalistas oligarquía? traen filosofía de si tienes estudio, doctorado, maestría, eres más listo. Oh. Si tienes, tienes que ser aspiracionista, o sea, no importa que tu casa sea de tres metros cuadrados, tienes cuatro cuartos, ¿no? De a un metro cuadrado. Para mí el liberalismo es para ellos una nueva forma de gobernar basándose en, en situación de privilegio. Ok. Muy bien. Y... Pensando solamente en, es, en las personas, eh, del no la de la clase trabajadora, sino de la clase empresarial. Muy bien. Gracias, Gracias. compañera. Gracias, compañera. Bueno, hay que aclarar bien esto. Esta situación general, generalizada es el capitalismo. ¿Pero qué es el neoliberalismo? O sea, esto también es muy importante que lo tengan este, preciso. Estamos bajo un sistema capitalista con las reglas establecidas para que el capitalismo se desarrolle y, este, y continúe. Pero el neoliberalismo es una, es una corriente económica y política asociada al capitalismo, que es la que predomina en este caso, y que sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizadora, es decir, con la menor intervención de las políticas de Estado. ¿Sí? Que, que, ¿Por qué es importante entender esto? Porque la, a la hora, como decían los compañeros, la gente morena, tenemos que ser diferente. ¿Y qué es lo que llega a suceder? Y, y todos, porque creo que están de toda la República, hay, hay este, municipios que lo que, de Morena, que lo primero que hacen es privatizar el, la basura y el, y el agua. Y eso corresponde más a una política neoliberal que a una política de transformación. Por eso es importante conocer los principios. Bueno, el, el, me voy un poquito rápido porque tengo una como 20 minutos más, entonces nos vamos a ir rapidito. El neoliberalismo es una etapa del desarrollo del capitalismo. Sostiene que el Estado no intervenga y que deben ser los capitalistas los que se regulen por libre comercio, es decir, la ley de la oferta y la demanda, ajá, pretende, este es súper importante, pretende privatizar sin límite los recursos naturales, así como los bienes y servicios, el agua, el petróleo, la minoría, el transporte, la educación y la salud. Uno de los principales armas de, es la corrupción y la violencia. ¿Sí? Ok. Estos son, obviamente, en términos muy... Eh, rapiditos, no académicos, lo que es el neoliberalismo. ¿Por qué estos puntos planteados? Porque la, la, los gobiernos de Morena tienen que combatir todas estas políticas de esta nueva etapa, bajo las reglas del capitalismo, porque tenemos una constitución formada para, para, para este, que funcione el capitalismo y se desarrolle. Es que se, esas son nuestras limitantes que gane un partido de izquierda dentro de un contexto donde hay políticas este, o leyes que justifican eh, la privatización. Bueno, nos vamos a, a qué es ser de izquierda, qué es el, otro, el segundo tema. El segundo punto, aclarar. La izquierda se caracteriza por una postura progresista, liberal, en el ámbito social, estatista, que se rige por los valores de la justicia y la igualdad el bien común por encima del personal. Eso es fundamental. Que, que, que hemos visto que hay mucha gente que hace todo lo contrario y actúa como una, aunque sea de morena, pero actúa con una postura derecha. Es decir, finta con la izquierda y pega con la derecha. Por su parte... La derecha destaca por el libre mercado, nacionalista, conservadora, en el ámbito social, donde se exagera los valores de la unión familiar, así como el desarrollo económico a nivel federal y local. El bien individual por encima del bien colectivo. ¿Sí? Todos esos conceptos es cuando nos van a hacer eh, ver si verdaderamente estamos actuando con la izquierda o con la derecha. El otro concepto, que es la democracia y esto también es algo que está limitado muchas veces al proceso electoral y la democracia no es el proceso electoral nuestro artículo tercero constitucional que se refiere a la educación dice será democrático considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo. ¿sí? La democracia no es votar. ¿Para qué votamos? ¿Para qué queremos este, dirigentes electos en las urnas? Para garantizar una mejor, un mejor índice de desarrollo humano, un mejoramiento en todos los niveles de la sociedad. Por lo tanto, la, los eh, gobiernos de Morena eh, teniendo una visión de izquierda para gobernar, tienen que estar luchando por erradicar la pobreza, co contra, la, eh, contra el hambre, por un sistema de salud adecuado, por una educación de calidad, igualdad de género, energías renovables, este, el crear ciudades y comunidades sustentables en contra del cambio climático. Son demasiados aspectos importantes por el cual tenemos que estar luchando. Bueno, pues entonces, una vez entendido de dónde venimos, que somos herederos de toda una lucha, una vez definido este, el neoliberalismo, lo que es la democracia, hay otra cosa importantísima que son parte de los temas y los comentarios que hacían. Tenemos que ser congruentes. La gente morena tiene que diferenciarse sin ningún lugar a dudas de los otros partidos. ¿Y cómo lo, lo tenemos que hacer? La congruencia tiene que ver con pensar, con decir, hacer, y eso es importantísimo, ¿no? Pensar de, de la izquierda, de, tener un discurso, al decirlo, tener un discurso claro y preciso hacia la población, y tener hechos que demuestren que estamos siendo de izquierda. Pero lo más importante, y lo más este y es algo que debe servir este diplomado es sentir el momento que pensamos, decimos, hacemos y sentimos, no nomás lo declaramos eh, garantizamos que somos congruentes entonces ¿cómo podemos hacer la congruencia? tenemos que tener claro que Morena es una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda. Es un primer problema, un primer característica. Y entonces tenemos que tener claro los principios, el programa y los estatutos. Ya lo decían ahí los compañeros. Hay mucha gente morena que no tiene el conocimiento. O sea, llega por la emoción, por el sentimiento, por, por el compromiso político con la honestidad pero no se formen los principios, programas y estatutos. Y esto es algo fundamental. Y todavía más difícil, una vez que ya estamos formados de Morena, tenemos que garantizar que además de los principios, estatutos programa y programas de Morena, tenemos que conocer con profundidad las actividades en las cuales lo vamos a desarrollar. Hay un problema real, ¿eh? Mucha, muchos compañeros se quejan. Es, de, de que no son llamados a, a participar, a colaborar desde el ámbito gu gubernamental. Un problema real que se tiene por los compañeros que llegan es que no logran encontrar compañeros capacitados eh, desde el aspecto institucional para desarrollar cargos. Comprometidos, sí, pero no tienen las herramientas suficientes como para hacer un buen desempeño. ¿Mm? Por eso algo, en agua, ¿no? la gente que entra a agua... Este, tiene que saber sobre este tema y entonces ¿qué es lo que sucede? que de repente hay <coughs> problemas tienen muy buenas intenciones muchas ganas de hacer las cosas pero no las saben hacer por lo tanto en, cuando llegamos eh, eh, como militantes de Morena a puestos, tenemos que saber que decían ya los compañeros toda la teoría que se va a dar en los diferentes cursos ¿Sí? tenemos que aprender a ser ¿sí? tenemos que tener la actitud de izquierda y lo más importante saber hacer trabajo colaborativo ¿sí? trabajar de manera este, eficiente en equipo entonces déjenme ver cómo voy de tiempo ahí vamos bien bueno algo este, algo eh, fundamental es que con Morena y ser de izquierda es garantizar el cambio desde el punto de vista político por la vía electoral, con una verdadera democracia participativa y un gobierno del pueblo y para el pueblo. Esto se oye bien, pero a la hora que llegamos a los gobiernos este, queremos hacer todo tipo de superhéroes, ¿no? Desde arriba y poco hacemos por garantizar que la, este, que la gente participe y, este, y se involucre en la solución de los problemas este, el cambio verdadero es lo que decía convocar al pueblo a movilizarse para resistir las reformas neoliberales y las políticas antipopulares apoyar las demandas populares e impulsar el cambio verdadero ok lo que decía Morena tiene que garantizar mejorar las condiciones de vida en el empleo, en el bienestar la justicia, soberanía e independencia respeto a los derechos humanos seguridad, tranquilidad y paz social esas son nuestros, nuestras banderas de lucha esos son nuestros objetivos a tratar cualquier tipo de problema tenemos que ir canalizándolo hacia la participación y empoderamiento de la población y hacia garantizar una, mejores condiciones de vida entonces algo importantísimo para que los gobiernos de Morena puedan enfrentar la problemática del neoliberalismo es promover la conciencia ciudadana participativa empoderando al pueblo. Dejar el paternalismo y revalorar a la población involucrándolos en el análisis de los problemas y establecer sus posibles soluciones con su participación colaborativa. Eso se, se oye fácil, pero a la hora que llegamos al gobierno sentimos que la participación de la gente nos estorba porque tenemos que estar oyendo y, y siendo, tenemos que mandar obedeciendo. Pues, y eso es muy complejo. Crear o fortalecer los espacios de participación ciudadana en la mayoría de los sectores de la población y no privatizar los servicios. Eso no hay ninguna justificación para que gobiernos de Morena estén privatizando los servicios por un problema de principios. ¿sí? Por lo tanto, este, la, la estrategia de gobierno tendría que ser la siguiente: planear, organizar, dirigir y controlar, como decían los compañeros, ¿no? Eh, eh, los gobiernos no pueden actuar de manera este, individualista. Tiene que haber contralorías sociales. Tiene que haber contralorías del partido, tiene que haber contralorías, me refiero no oficialmente, sino la vigilancia, la supervisión, para que los dirigentes cumplan con los principios de Morena. ¿Y todo para qué? Para disminuir la desigualdad, hacer servicios públicos de calidad y comisión de derechos humanos. El agua de los municipios no es un problema técnico, es ofrecer a la ciudadanía el derecho humano al, al, a proveerse de agua. Sí, que es bien diferente que poner tubos y llavecitas cuando hacemos el, el, el agua como un derecho humano es una responsabilidad y obligación del gobierno dotar de condiciones de sanidad a la población reconstruir el tejido social cuidar el medio ambiente el, el, medio, el medio ambiente y el combate a la corrupción y a la privatización esos son así como que nuestro ideario nuestro quehacer cotidiano para, la, para el gobierno que nos haga ver diferente de los gobiernos este, eh, tradicionales. Bueno, aquí pondría una de las palabras más importantes, bueno, muchas de las frases que utiliza Andrés Manuel, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Sí, permítame un segundo. Aquí vamos a poner. Me dicen si lo escuchan. No quiero tener siempre relación directa con el pueblo quiero recoger sí. siempre los sentimientos de la gente el poder solo tiene sentido si se escuchaba Jorge fue tendrías que reactivar es tu micrófono Jorge no... ¿Cómo se está escuchando desde tu micrófono? Si lo puedes poner otra vez. Con el micrófono activado. ¿Tienes? ¿Me dice que está diciendo? Se escuchaba bien ahorita. Ah, bueno, bueno, bueno, bueno. Con el micrófono activado. Con el micrófono activado. La democracia. Esa es nuestra agenda. Bienvenidos todos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido. Y el que nos sigan ayudando a despertar a más gente. Que sigamos haciendo labor entre todos. Porque esto no es solo de un solo hombre o de un puñado, de dirigentes, mujeres y hombres. Es asunto de todos. Y los que estamos aquí, y millones de mexicanos, estamos luchando por una transformación de la vida pública de México. Tengo tres principios que me guían. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. No voy a fallarles. Tengan confianza. Todo lo vamos a cumplir. quiero tener siempre relajado. Ok, bueno, muy bien, este, con esto termino la intervención, fue muy rápida, son demasiados conceptos, para tan poco tiempo, espero que haya, este, mmm, les haya, cuando menos provocado, un sentimiento de reflexión sobre lo que, las tareas que tenemos por delante, ¿no? Este, abrimos Creo que es así, ¿verdad? Este, a ¿Preguntas? comentarios Sí, sí, podemos podemos hacer un, un conjunto de intervenciones, eh, de comentarios, de reacciones. Eh, nada más les recuerdo a todas y a todos que eh, en torno a la una eh, tengo que intervenir yo este, para, para eh, darle las gracias a las redes que nos están transmitiendo en este momento, pero fuera de eso eh, podemos extender este, la, las participaciones, ¿no? Eh, entonces, recuerden que con la manita levantada, la manita digital, había algunas pendientes y hay algunas que están ahorita eh, eh, ya levantándose. Entonces, eh, eh, conforme yo las voy viendo y me lo arroja a mí el, la misma plataforma de Zoom, pues las voy a dar la palabra a cada uno de ustedes. ¿sí? Eh, Luis Antonio Córdoba, por favor. Gracias, Enrique. Eh, bueno, un saludo a todos desde Monterrey. Jorge, felicidades por tu intervención. Es importante esta información que nos acabas de dar. Eh, todos le tenemos un gran amor al país. Sin embargo, como bien dices, eh, al momento de llegar a ocupar una posición dentro de la función pública, debemos de estar muy bien centrados en los principios de la institución de Morena. Eh, y no solamente porque soy morenista tengo mejores pensamientos sino que en sí lo ideal es dar a conocer los principios y aplicarlos no nada más conocerlos sino aplicarlos entonces te felicito por la intervención muy muy buena este pues bueno es algo que debemos de grabarnos mucho en en la mente que si sí, nos dan la oportunidad más adelante de, de estar en una posición este, va a llegar gente que va a buscar eh, eh, ventajas de conocerte o ventajas de que estás ahí en un lugar donde pueden sacar tajada del gobierno. Y pues bueno, eh, simple y sencillamente este, el tener los principios bien estipulados y bien amarrados nos va a dar la mejor indicación con, con respecto a la respuesta que, que debemos tener. Es esto es Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Eh, no sé si quisieras eh, responder, sí, Jorge, adelante. Sí, eh, me hace una pregunta en el chat, eh, bien interesante, fíjense, porque todos luchamos por un cambio global, una transformación general del país y del mundo, ¿no? Pero un compañero me pregunta, el compañero Guillermo Alonso, dice, en toda mi experiencia este, de participación en diferentes situaciones, tanto en el gobierno como en el en lo, en, lo, en lo personal, ¿qué he hecho yo para promover el cambio ¿no? ante las situaciones de corrupción? Bueno, te, tenemos un ámbito, siempre tenemos un ámbito. Este, cuando tenemos cargos importantes y podemos influir en una institución, tenemos que tomar medidas a nivel y en el ámbito de la institución. Pero cuando tenemos un cargo pequeño, o sea, no es justificación para no hacer nada. ¿Cuál es la diferencia? Y por esto es bien importante los principios. O sea, no vamos a transformar a toda institución cuando tienes un puesto chiquitito. Pero que si sí vas a transformar tu actitud en el ámbito de responsabilidad que tú tienes. Y con los compañeros. Es impresionante cómo este, algunas personas este, de izquierda maltratan a los compañeros cuando están trabajando juntos. ¿no? Y en eso, no, en eso tienes que cambiar. Es tu actitud la que tiene que... que que cambiar y demostrarse en lo cotidiano ya hay diferentes ámbitos como decíamos aquí no vamos a resolver el problema que mencionaban todos los compañeros de la estación, de los cargos, etcétera porque no es el ámbito del instituto es el ámbito de la participación, participación cotidiana de Morena y de las luchas internas que se van a dar que esto va, la va a ver toda la vida ¿no? en el instituto no vamos a resolver esto, pero sí vamos a analizarlo y reflexionarlo no vamos a tomar decisiones que cambien pero sí vamos a generalizar una actitud que lo que criticamos no lo vamos a hacer. Y por poner un ejemplo que decía el compañero, ¿qué hicimos? Les pongo el ejemplo con Azupo plamar que era un programa muy interesante. Bueno, lo que lo que hicieron es que empezaron eh, dentro, dentro, del, dentro del ámbito capitalista, o sea, les mandaban maíz, pero les mandaban maíz de tan mala calidad a los campesinos, y también los empoderaron, ellos recibían en un almacén el, el maíz. No les voy a hacer muy largo el cuento, pero para que se den cuenta qué es lo que hicimos los promotores, no junto con ellos, junto con los campesinos. Los campesinos recibían el maíz en, en costales, lo cernían, o lo colaban, o lo herniaban, como ellos decían, le quitaban todo el polvo, se lo devolvían a Conazupo el polvo y se quedaban nada más con el grano, ¿no? ¿Qué pasó con eso, compañero, que me preguntaba? Cuando hicimos eso, pues obviamente con Azupo nos corrió a todos los, los promotores que apoyábamos esas acciones dignas, justas, eh, y en contra de un programa que era bueno, pero con prácticas corruptas. Entonces, uno actúa en función de sus principios siempre. Lo estén viendo o no lo estén viendo, que ese es la, el problema de la honestidad. Tú tienes que ser honesto, aunque, se, aunque estés solo y nadie te vea, o estés en compañía de los compañeros. Perdón, si me extendí, pero es muy importante esto, este, el ámbito de actuar es colectivo, global, o particular, y en tu ámbito de de, de de tus atribuciones. Vale, muchas gracias, Jorge, no, muy muy bien, el, y estamos bien de tiempo, entonces, todo lo que quieras, ¿No? Eh, seguimos entonces con las manitas levantadas, está Iván Valera, por favor, si activas tu micrófono. Eh, y quizá la cámara tiene un poquito más de luz porque se ve así como un espectro misterioso. Yo creo que me está fallando un poquito el tema de la luz, pero okay. bueno, en el tema de lo que hace rato expresé en el chat, de demandar obedeciendo, tenemos la lectura del poder político donde hay una guía ética, donde dice varias acciones para poder tomar en cuenta por los servidores populares. Yo veo lo que expresaba ahí que era mi pregunta, es qué tan complicado es volver a reactivar las controladorías populares para dar seguimiento a las políticas públicas, evaluar y comprobar si los recursos están llegando a las calles para que las comunidades puedan ser escuchadas en sus demandas y exhibir carencias o servidores que actualmente están ostentando un cargo. Y esto a razón de que los servidores public, bueno, perdón, populares que han sido ya electos por nuestro partido rara vez están bajando a territorio a rendir cuentas. Y, la, y, lo, y cada año lo que hacen es hacer un informe en el cual pues nada más van a aplaudirles, o sea, un informe de sus actividades, las cuales muchas de ellas son cuestionadas desde ámbitos de, de redes sociales, desde ámbitos públicos, en, en, digamos en manifestaciones, pero los, la rendición de, de, de cuentas de cada año o los informes de labores que hacen legisladores, presidentes municipales, etc, etc, la verdad nada más ha servido para hacer como un aplausómetro una fiesta así de, de celebrar al, al, al, al presidente, al diputado, al senador. Bueno, yo he visto que ni los senadores a veces de nuestro partido han, han estado haciendo esa rendición de cuentas. Para mí activar el territorio sería eso, darles el poder, a, a la, la, la voz al pueblo, y que puedan ellos tener audiencias públicas, ya sea por costumbres o por, o, por, o por mandamiento, porque la verdad sí he visto que hemos tenido carencia en ese aspecto. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Eh, quizá, este Jorge, te, te, te pregunto si quisieras que hubiera una, un bloque de dos o tres este, participaciones y luego quizá una reacción tuya, ¿no? Sí, entonces continuamos con Martín Trujillo. Por favor, si activas este tu micrófono. Bueno, buenas tardes. Eh, pues veo que está bien entrelazado a exposiciones cohesión de Carlos Piteri José Luis de Sama y Jorge Reza. Están muy bien compaginados. Me agrada que Morena, por medio del Instituto Nacional eh, de Formación Política, eh, tenga este tipo de capacitaciones, porque yo no veía organización en Morena. Ahorita ya lo estoy viendo y estoy viendo que están haciendo muy buen uso de la, de la tecnología. Está perfecto eso. Eh, dentro de los servidores populares, creo que pues hay muchos estigmas, hay mucha... Eh, diferentes entornos familiares que tuvieron cada uno. Y eso te lleva a que pues no todos pensamos igual o actuamos de, de la misma manera. Pero yo siento que este tipo de capacitaciones también tiene que ser para el servidor público. Tiene que serlo porque eh, como un equipo de, deportivo, entre más entrenas, eres mejor. Creo que la capacitación es la base del éxito. Este tipo también tiene que ser para los servidores públicos y trasladar este tipo de acciones a los estados. A mí me sorprende de veras que a nivel nacional se esté haciendo esto. No lo veía, no creí que fuera tan solvente en temas de exposición y de tecnología y me agrada que sea así. Felicidades y pues aquí estamos en su nombre para servirles. Vale, muchas gracias. Continuamos con uno más para, para hacer un bloque. María Antonieta, eh, si podías también prender tu video. Hola, es que si lo prendo, como tengo varias cosas aquí en, en la computadora, y se, bueno, espero que no se corte. Hola. Este, ¿qué tal? Pues muchas felicidades a todos los participantes, de verdad me he quedado con muchas este, preguntas. No, no te preocupes, adelante. Pero bueno, este, en cuanto a las propuestas para promover la conciencia participativa que, que hablaba Jorge, este... Eh, yo creo que debe ser también informada para empoderar al pueblo desde la formación básica, que es básicamente lo que yo hago. Este, soy científica de datos y aparte de todo estoy eh, desarrollando contenidos digitales para la SECTEI y la Rosario Castellanos. Entonces, este, todo lo hago desde experiencia de usuario y este, justo cuando escribo los libros y toda esta parte tecnológica, porque estoy en esa área pues intervengo con, eh, con propuestas tanto desde la visión de género como eh, eh, poner eh, a, a mano a, a la información que se está generando, tanto los problemas de corrupción como abatirlos. Y si me permitiría nada más, quisiera mostrarles cómo lo estoy desarrollando rapidísimo, no me tardo. Nada más les muestro unas gráficas y tengo que apagar mi… por favor… No me voy a tardar, y tal vez les interese. Ah, ya, ya. Voy a, a, a, a compartir mi pantalla completa y me voy a ir a… Bueno, aquí nada más estoy presentando el, una parte del capítulo 2 de un libro que tengo. Y, este, por ejemplo, cuando tengo que hablar sobre algún tema particular, este, la verdad es que el, el presidente nos da un montón de información… Ay, ahora no, no baja esto. Chin. Me está fallando. Ay, Dios mío. No, se abrió. Si quieres acompañar, porque va a haber un corte a la una. Si quieres, sí. lo Nada más quiero. Bueno, está bien, si quieren, luego podemos platicar. Okay. Porque este no me deja, tengo limitados los recursos, no sé qué está pasando. Y, este, no, no es pues, si quería mostrarles las gráficas que justamente estaba desarrollando para mostrar todo lo que están hablando, pero no, no me dejó esta computadora, perdón. Okay. mira, María, si quieres, eh, lo puedes ahorita eh, implementar o, o quizá hacer un copy-paste o algo así a otro documento y podemos pasar algunas participaciones más sí, y luego sí, sí. Nos, sí. Lo, nos lo vuelves a mostrar si quieres, ¿no? Sí, Digo, sí, es una sí. propuesta. Sí, sí, sí. Gracias, Bien, este, en efecto, eh, Marcos, te pregunto así, este, en directo, si, si despedimos o este o damos espacio a que. Ok. Vale, Jorge, entonces okay, miren, la palabra. Miren, este eh, todo es muy complejo. Ser, eh, simplemente hablar de honestidad y de compromiso contra la corrupción. Es dificilísimo y retomo lo que dice el compañero o la pregunta que me decía, ¿qué hacemos? Porque me la hace a mí en lo personal, en todos los lugares de un estado, ¿qué has hecho? ¿No? O sea, como que mucha participación y poca acción, no. O sea, cuesta mucho trabajo. Les quiero decir que he sido despedido de cuatro o cinco trabajos. ¿Por qué? Por el compromiso con la honestidad y la integridad. ¿Sí? Con la coherencia con la congruencia ¿sí? y de algunos he salido ¿sí? de algunos he salido por mi voluntad porque no estoy de acuerdo y no y estoy limitado para hacer más allá de lo que mis principios me marcan entonces si creen que llegan a una institución y van a cambiar y, este, y van a, a quitar la, la, los, la corrupción nada más por estar ahí por supuesto que no se enfrentan a ya estructuras muy hechas para esa corrupción. Entonces, va a costar trabajo muchísimo, pero muchísimo. Y por eso, ¿qué es lo que nos guía? ¿Qué, qué es lo que nos mantiene en estos esfuerzos tan este, grandes? Por nuestros principios, por eso es bien importante que los conozcamos. Cuando uno está verdaderamente siente lo que hace y está comprometido hasta la médula, pues paga los costos que tenga que pagar, ya sea. Horarios inusuales o extremados, o este, arriesgarse a que sea este, despedido o, o, o hasta denunciado, ¿no? Entonces, si sí es algo este, bien importante. Y por otro lado, muy, eh, de lo que de la capacitación, efectivamente, este, nuestro compañero Rafael Barajas, el fisgón o sea, con esta conciencia de que todo lo están eh, manifestando, está haciendo un esfuerzo para que el instituto forme a nivel nacional saben, eh, ahorita se está haciendo un curso ya, porque es condición, por todo también de lo que decían por eso lo traigo a colación de que toda la gente que va a, que quiere ser candidato, ¿sí? a un puesto de elección popular tiene que pasar básicamente por un curso básico de formación de morena y eso es importantísimo les decía este, con esto no vamos a acabar con los corruptos, ¿verdad? Los oportunistas o corruptos. Eso es un problema de adentro. Ningún curso te, te vuelve honesto. Tú ya eres honesto y te fortaleces. ¿Mm? Pero cuando menos es una condición de que, la, que, de que la gente sepa a lo que va. ¿Mm? Sepa que es un, un partido de izquierda. Eh, no es posible... Que, que en el partido esté gente que estuvo en el verde, en, en el PRD, en el PAN, etc. O sea, ¿qué quiere decir la gente que puede estar en cuatro o cinco partidos? Quiere decir que nunca estuvo comprometido con ninguno, ya olvídense con el último que estuvo. Porque no puede estar de saltimbanqui sin principios. Si tienes principios, tendrás que decidir en cuál. Le hace Me, Mejía Verdeja. Bueno, Lili Telles, o hay este una cantidad de compañeros Ojo, o de, de gente, más que de compañeros, no, no sé, no son mis compañeros, pero de gente que se que no tiene principios por lo tanto puede estar representando a cualquier color, ¿no? Y eso, ¿qué quiere decir? Que no están comprometidos con una causa social. Bueno, con una causa, ¿no? Porque puede ser. O sea, la gente, yo siempre he dicho, el país sería diferente si cada quien estuviera con su cada cual. Es decir, los panistas con los panistas, los priistas con los priistas, y los de izquierda con los partidos de izquierda. Si fuera esto, de verdad tendríamos una, una, una actividad más sana. El problema es que hay una revoltura, porque hay gente que se va este, a, a lo que le conviene, no a, lo, a no con lo que se compromete. Vale, muchas gracias, Jorge. Eh, pues aprovechamos eh, eh, para dar una lista de, de enemigos, adversarios que tenemos cada quien. <ríe> no, ¿no es cierto? Este, vamos a aprovechar la, la, la pequeña pausa para despedir a las redes que nos están eh, transmitiendo en este momento. Asimismo, también quisiéramos invitarlos a ustedes, a los que están aquí en Zoom y que nos vamos a quedar en, en las, eh, los siguientes minutos. ¿sí? Solo es una despedida de redes porque nos están transmitiendo en este momento, Facebook, Twitter, eh, las redes eh, del Instituto, desde luego, del Buen Gobierno y la 4TV. Muchas gracias por la presencia, por la transmisión.